bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de inglés 1 en la que abordaremos el estudio del presente continuo el presente continuo lo, lo utilizamos para expresar la idea de que algo o una acción está siendo realizada en el momento de hablar o en este preciso momento ¿Sí? para eh, realizar oraciones afirmativas vamos a seguir la siguiente estructura primero utilizamos el sujeto acompañado del verbo to be ¿sí? en sus diferentes formas am is are de acuerdo al sujeto acompañado del verbo con la terminación en ing y un complemento y para hacer oraciones negativas vamos a utilizar una estructura muy similar simplemente vamos a añadir la palabra not al lado del verbo to be entonces seguimos la estructura sujeto verbo to be am y are de acuerdo al, al, al sujeto del que se habla en la oración acompañado de la palabra not más el verbo terminado en ing y un complemento a continuación vamos a ver algunos ejemplos con respecto al uso del presente continuo como ustedes pueden ver en la línea del tiempo eh, nos utilizamos el presente continuo para referirnos a acciones que están realizadas en el momento de hablar es decir en este preciso momento tenemos como primer ejemplo I am working now ustedes se pueden dar cuenta que utilizamos el sujeto acompañado de la forma del verbo to be que le corresponde en este caso am más el verbo work terminado en ing y un complemento I am working now estoy trabajando en este momento otro ejemplo que tenemos es you are studying english Tú estás estudiando inglés de la misma manera utilizamos el pronombre personal you acompañado de la forma del verbo to be que le corresponde que es are el verbo terminado en ing y un complemento tenemos también un ejemplo utilizando un plural they are playing now they are playing soccer ellos están jugando eh, fútbol y también tenemos ejemplos que utilizan la forma negativa adicionamos la palabra not al lado del verbo to be por ejemplo he isn't listening to music Él no está escuchando música tenemos otro, ej otro ejemplo we aren't sleeping nosotros no estamos durmiendo Ahí he utilizado la contracción al lado del verbo eh, to be es decir are not aren't cuando queremos realizar preguntas con el verbo to be vamos a cambiar un poco de la estructura que normalmente seguimos vamos a iniciar la pregunta con el verbo to be acompañado del sujeto más el verbo con su terminación en ing el complemento y eh, al final utilizamos la, el signo de interrogación por ejemplo, is he working today? ¿Está él trabajando hoy día? Y tenemos respuestas cortas. La afirmativa sería yes, he is, o no, he isn't. Sí. Asimismo, podemos utilizar para plurales. Are you working today? ¿Estás, ¿Están ellos trabajando hoy día? Y tenemos las respuestas cortas a sí mismo, yes, eh, they are, no they aren't. ¿Sí? Utilizamos el sujeto y acompañado del verbo to be. También tenemos el uso de eh, las wh questions, que son en este caso eh, utilizaremos la palabra what, que es que acompañada del verbo to be en sus distintas formas am is are más el sujeto y el verbo terminado en ing y el signo de interrogación en este caso tenemos la pregunta what is she doing ¿Qué está haciendo ella ahora sí, utilizamos la palabra what el verbo to be is para la tercera persona que es she y doing el verbo do más ing y respondemos she is studying geography con esta es una respuesta afirmativa en la que utilizamos el, la estructura que ya les había mencionado anteriormente sujeto she el verbo to be is el verbo studying terminado en ing y el complemento en este caso geography tenemos más ejemplos what are they doing? qué están haciendo ellos? y respondemos afirmativamente they are playing soccer ellos están jugando fútbol Y finalmente tenemos otro ejemplo What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y utilizamos la estructura afirmativa a sí mismo I am cooking a recipe Estoy cocinando o preparando una receta Utilizamos sujeto más verbo to be El verbo terminado en ing Y el complemento Espero que esta tutoría haya sido de su ayuda y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.